¿No importa llegar a explotar? No lo voy a sentir, porque en segundo explota todo. Con los 700 mil litros diarios de alcohol que hacen por día, no existiría el barrio. Se quedaríamos en polvo todo. A 15 kilómetros va a suceder la onda expansiva. Ellos no tienen ni idea de lo que puede pasar, porque están tan emocionados en ganar la plata. Hay mucha gente que prefiere los negocios y creen que vale más que la vida O sea, hoy en día lo tengo a Lorencito. Otros chicos no corrieron la misma situación. Muchos ya no están. Es muy triste decirlo porque ver niños que se han muerto por la cuestión de la inhalación de estos químicos eh, es muy doloroso, muy triste para mí. Y lo mismo los abuelos que ya no están. Donde hay un Estado que lo sabe. Por el gobierno municipal a cargo de Ramón Mestre y del provincial repartido entre José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Nuestros médicos por deber ético nos recomiendan que nos vayamos del barrio. Pero, ¿por qué tenemos que huir para salvar nuestras vidas? Este, Empezamos a andar, a andar, y justo había comenzado la lucha de, de Monsanto también. Esa... Ordenar a la Municipalidad de Malvinas Argentinas se abstenga de autorizar a la firma Monsanto Argentina toda implementación... que es tu barrio, nuestro barrio de barrio que es tu barrio, nuestro barrio si fuera puerta se fuera volvería a tener la vida que tenía antes dedicarle más tiempo a mi familia recuperar un poco lo perdido nuestros árboles tener la plaza tener un espacio para volver a a, a sembrar árboles. Volver mi cuerpo de antes es imposible, porque mi cuerpo está destruido. Pero tener una mejor calidad de vida, volver a respirar como respiramos antes y bueno, disfrutar de todo lo que se tenía antes. El barrio, los pájaros, los árboles, mariposas, que ya no hay, no existen en el barrio. Eh, que nos den de nuevo el oxígeno y esa, ese barrio tan bonito, tan bonito, que alguna vez fue. Con mis penas he venido y con mi caja a cantar. mis cuatro hijos, mi casa. Quiero quedarme, señores, quiero que Porta se va